El proceso debe ser tranquilo, tanto por bienestar como por seguridad, para prevenir accidentes, sobre todo al entrar o salir de la bañera. Esto no significa que la persona deba permanecer más de 20 minutos en el agua. No debería haber corrientes en el aseo y sí estar caldeado a una temperatura agradable, el agua entre 39 y 44 grados. Si puede, pediremos que se enjabone y se aclare y le facilitaremos si lo necesita cepillos y esponjas especiales para alcanzar las partes más difíciles. Hay ayudas técnicas interesantes como asideros bien anclados o sillas de ducha por si se siente inestable. De hecho, los mayores a menudo sufren desmayos bajo el agua caliente. Para salir de la bañera, combine vaciar el agua y cubrir a la persona con una toalla. Ahora toca secar a conciencia, insistiendo en pliegues y zonas de riesgo. Aprovecharemos para observar si hay irritaciones o alteraciones de la piel. Se recomienda aplicar una crema hidratante, pues la piel de los mayores tiende a resecarse. Y por último, el vestido. Si es capaz de vestirse, le iremos proporcionando la ropa limpia de forma tranquila y ordenada.